Bueno, trabajadores de viña, vamos a cambiar totalmente de tema, reclamaron esta mañana en el departamento San Martín porque dicen que lo que cobran es indigno. Sí, realmente lo que están percibiendo por su trabajo mensual está muy por debajo de lo que deberían cobrar. No es el primer reclamo, llevan varios en el último tiempo a lo largo de este 2022 en toda la provincia de Mendoza, desde la Asociación de Viñateros. Están apoyando este reclamo que hoy fue en la zona de San Martín. Claro, para que se den una idea, dicen que lo que perciben es de 30 mil pesos por mes y aseguran que necesitarían cobrar o que lo que sería justo es que perciban 68 mil pesos por hectárea trabajada. Los escuchamos. Nuestro reclamo puntual es que la mensualidad de un contratista hoy día llegue a 6.800 pesos. ¿Sí? Eh, hoy en día una mensualidad está por, de, por debajo de los mil pesos. Y con 10 hectáreas, que queríamos llegar a un mil pesos, para trabajar eh, 10 hectáreas necesitas tres personas. ¿sí? Nosotros estamos reclamando que nos llegue ese sueldo para poder darle de comer a nuestros hijos durante el mes. Porque ¿Cuánto cobran hoy? Hoy en día estamos ganando mil pesos mensuales. El contratista quiere... Seguir trabajando, pero para ganar un salario digno, ¿sí? Ese, ese es nuestro reclamo puntual. En tu caso, ¿cuánto cobras y contamos cuál mil 28.500 pesos por 10 hectáreas, de la cual trabajamos yo, mi mujer y mi hija. La verdad es que no es fácil llevar 10 hectáreas y la estamos peleando, pero el sueldo que tenemos, no, la verdad es que no nos alcanza para nada y bueno, estamos peleando por a ver si nos pueden aumentar algo, aunque sea... El algo sería mínimo el 100%, porque no nos da. No... Nosotros estamos presionando al sindicato ya hace rato para que no cierren. La intención de ellos era cerrar con el 20%, a espaldas nuestras, a espaldas de, de, de los contratistas. Lamentablemente es un sindicato donde quienes están al frente del sindicato se olvidan de los contratistas. Solamente se acuerdan cuando tienen que cobrar la cuota extraordinaria solamente, o cuando necesitan sacar algún beneficio de los contratistas. Eh, eso es uno de, la, de los malestares que tenemos nosotros como contratistas. Eh, después la otra es que eh, no se puede arreglar una negociación a 20% de aumento a espalda del contratista cuando los contratistas somos los que debemos tomar la decisión si estamos de acuerdo o no con el, con el porcentaje de aumento que va a largar la patronal.